Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ver cómo borrar el formato en Blogger primero señalamos una parte de texto y luego vamos a los tres puntos y le damos aquí a este símbolo que es el de borrar formato está un poquito escondido, eso sí